Bueno, al hilo de, del comienzo de, de lo que dice el Gobierno, que es un proceso de escucha a las entidades, eh, indicar lo siguiente, no la, la reflexión que traemos de, de esta jornada, tal vez lo más interesante que nos han podido aportar entidades como los representantes del Club de Fútbol Femenino o el Club Deportivo Ebro, es la importancia que tiene que cuando se, se va a una propuesta de una infraestructura de primer orden como la remodelación de la, de la romareda, también habría que tener en cuenta el proyecto deportivo de otras, de otras opciones semiprofesionales o como el, club, como el deporte femenino también de fútbol, en la que se han tenido en cuenta y atender sus necesidades. ¿no? Y ese atender sus necesidades hoy se ha concretado en la importancia que tendría un estadio de 6, 7 a 10.000 a 10.000 espectadores no es importante porque es hablar precisamente de fútbol base es hablar de proyecto deportivo para la ciudad más allá de, de una ubicación eh, o de una remodelación de la romareda en las condiciones en las que se merece el estadio pero lo que queríamos cuestionar en esta rueda de prensa es que desde luego este proceso de escucha viene eh, muy sesgado muy tocado desde el principio, porque carece de una metodología clara ¿no? y digo que carece de una metodología clara porque ya las propias Federación de Peñas han expresado la falta de información previa a la hora de tomar eh, una posición que pueda, que pueda servir o contribuir a un debate serio ¿no? o sea, falta de información sobre los costes que pueda conllevar una remodelación o una reconstrucción del, del estadio los costes de urbanización, los costes de... De, de movilidad, etcétera. ¿no? no hay informes serios, con lo cual no podemos hablar de proceso participativo sino de una simple escucha sin el material necesario para abordar un debate con argumentos contrastables. ¿no? Mm, nos indica el consejero Serrano que no es un proceso participativo, pero es que este Gobierno parece que no entiende mucho qué, es eso de los, qué son esos procesos participativos, porque ahora parece ser que lo asimila a que al final pues puede haber un proceso de, de consulta o de toma de decisión, pero lo que queremos nosotros es que los agentes sociales, económicos y de todo tipo sean aquellos en los que de alguna forma se vaya conformando la toma de decisión sobre lo que es lo que sería mejor para la ciudad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nos parece que, que se ha puesto en relieve en esta primera jornada esa falta de transparencia, de información y de, y de no tener claro el gobierno lo que entiende por un proceso participativo ¿no? y que esto de la escucha se nos queda, se queda, se queda corto evidentemente ¿no? se queda corto porque faltan todos sus informes previos que ahora se les viene reclamando al gobierno más allá de los que le estamos intentando los grupos municipales poner de manifiesto desde hace semanas ¿no? y que precisamente aún, nos hay, aún no han llegado a nuestro poder aquellos informes que hemos pedido ¿no? es decir que me gustaría que esto no fuera una pérdida de tiempo para las entidades invitadas, que fuera algo que, fu que fuera útil, que sirviera, pero desde luego para eso yo creo que se requieren una información detallada y unos informes previos a los que tenga acceso todo el mundo para que esto sea un proceso contrastable en la argumentación y en los pasos a dar para tomar la mejor decisión para la ciudad. ¿Sí? Bueno, nosotros hoy, hoy hemos contrastado que, por ejemplo, la información que se suministró en las peñas se odiaba todo lo que tenía que ver con la rehabilitación o remodelación de la remunerada, que es la opción que nosotros defendimos cuando gobernamos, ¿no? Que probablemente no haya que ir a un gasto de 100 o 100 millones, sino que igual un estadio más que decente, se podía conseguir con una inversión de en torno a los 40 millones de euros. ¿no? Y, bueno, ¿y ¿la pregunta cuál era en concreto? No, sé, perdón, perdón. no era que si los, los intervinientes que han acudido ahora en esta primera sesión no disponían de ningún tipo de información, ni siquiera la preliminar. No, no, no es que la, la información es la que ya os he dicho, ¿no? que, que, que esa información que, por ejemplo, en suministro a las peñas, eh, faltaban. Datos como, por ejemplo, la posible rehabilitación, que la otra información que se nos suministra a los grupos hablaba de costes de urbanización, pero no de los costes de nueva construcción en otros espacios. Que nosotros hemos pedido hace ya más de 15 días informes relativos a los costes de una posible rehabilitación que estaban más o menos eh, cuantificados en informes anteriores a la Corporación de Zaragoza en Común y que, bueno, y que esa información no fluye, ¿no? Con lo cual. Eh, estamos ahí un poco ¿no? sesgados a la hora de, de poder aportar todo lo que nos gustaría aportar. ¿no? Y sobre la ubicación, ¿se han definido por alguna en concreto? ¿Han mostrado alguna preferencia? No, pues eh, eh, el creo de tanto la Federación de, de Peñas como la Federación, yo creo que sí que hay bastante posicionamiento en torno a la, a la ubicación en, en el actual espacio de la remareda. Pero lo que sí que se ha quedado claro es que, aunque se mantuviera ese espacio de la remarida como, como la ubicación más querida por la afición, que eso no debería ser obvio, para que en paralelo se iniciara también eh, la dotación a esta ciudad de un estadio de intermedio que posibilitará al, al zudo femenino que probablemente pronto hacienda, con suerte, a primera división en los próximos años o a, a clubes como el Ebro que puedan tener un estadio decente donde también seguir representando los intereses del zaragocismo, ¿no?